Indicar de que lo más importante para nosotros en este momento es desarticular los grupos de poder internos que se han ido identificando. El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, informó que se detectaron pugnas internas dentro del penal de Palmasola. Este tipo de pugnas se deberían por encabezar y ser delegados representantes de privados. Por tal motivo, se decidió que 10 de estos reos sean enviados a otras cárceles en Tarija, Beni y Cochabamba. De los cuales, de los 10. Cinco van a ir a Morros Blancos, al pabellón de máxima seguridad que se ha inaugurado recientemente. Estos cinco responden al nombre de Roberto Carlos García Figueredo, Arias Quili, Ernesto Américo Gutiérrez, Luis Ernesto Heredia Moreno, Clover Saavedra Coimbra, Dani Jerez Cuellar. Dos están siendo trasladados a Mocoví. Responden al nombre de Mauricio Solís Rojas, Marcelo Álvarez Vargas y tres están siendo trasladados al penal de LABRA. Quiroga señaló que la policía intensifica operativos para hablar con los dos ceos prófugos de Palmasola. La autoridad señaló que se reforzará el control y el desguardo con más efectivos policiales en la cárcel de Palmasola para evitar los hechos del pasado lunes. <risa>